Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y llegamos a la sección del Café Caliente, la entrevista central y hoy le tenemos un plato ideal al doctor de Jesús Salvador, William de Jesús Salvador, doctor diplomático, politólogo. Con él vamos a estar tratando hoy las alianzas diplomáticas que ha hecho nuestro país con China y otros temas también concernientes a la, a la diplomacia que interesan a República Dominicana. Muy buenos días, doctor. Bienvenido, bueno, doctora. A de mañana. Muy buenos días por tenerlo muy aquí. Buenos días, Fulvio. Es un placer y un alto honor para mí compartir con ustedes algunas opiniones importantísimas en esta mañana. Como no, para nosotros el placer es más grande y sobre todo tener un Franco Macorresiano de su nivel aunque viva y eh, trabaje en Santiago, pero además endocrinólogo. Y politólogo, y diplomático. Tienes una amplia gama de profesiones importantísimas. Y decirte, Raquel, para que los amigos entiendan con quién estamos, vamos a permitir que entre el café. Entre el, la café el café caliente. entre con el café caliente. Un café especial que se hace aquí en esta sesión de café caliente. Ah, gracias, muy amable. El doctor William de Jesús Salvador. Muchas gracias. Embajador en Alemania, primer embajador en. En las provincias allá arriba. República Checa. En, en la República Checa también. En Polonia. En, en Polonia, en Rusia. en Rusia. Es decir. Y el embajador dominicano acreditado ante Irak. Ante Irak. Cuando estaba el asunto de las tropas dominicanas en Irak. Sí. Eh, es decir, que estamos enfrente. He inicié mi carrera como, como cónsul general. Excelente. Sí. Pues cuéntenos un poco, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ves.? Esta relación ahora que acaba de entablar República Dominicana con China, cerrando así, con carácter de obligatoriedad, con Taiwán. Entonces, ¿cómo ve este proceso que se dio? Muchos lo han criticado y otros tantos, muchos más, lo han aplaudido. ¿Cómo lo ve usted? No, no, lo criticable no es. Es un paso, es una asignatura pendiente uh -huh. desde hace muchos años que tenía República Dominicana y muchos gobiernos anteriores, gobiernos anteriores, tenían la, la visión de dar este paso diplomático. Sí. Realmente. Gana a República Dominicana, China gana con ellos. China hoy ganan todos. China hoy es es eh, la capital económica del mundo. Hay un nuevo orden mundial caracterizado por la multipolaridad. Hay un mundo multipolar. Ya el mundo no es unipolar. Así es. Ni es bipolar como era cuando estaba la lucha en la Guerra Fría entre este, socialistas, o el comunismo, o la esfera socialistas y el capitalismo. Hoy existe un capitalismo global, y dentro del capitalismo global hay un nuevo orden multipolar que lo que lo define es la capacidad económica de los pueblos. Y en ese nuevo orden ya China se ha establecido como una de las principales potencias del mundo, con su centro financiero en Shanghái. E inclusive, perdóname la modestia, yo he sido tratadista, analista, del tema euroasiático, no desde ahora. O sea, tengo que recordarle que yo soy analista de opinión de la voz de Rusia. Excelente. Que trabajo también para Catejón. Catejón es una comunidad de intelectuales mundiales, en la que está inclusive este, persona de la Ciencia, eh, de la Academia de ciencia de Rusia, estrategia. Uh -huh. Y hay miembros de del Consejo de la Confederación Rusa, y hay miembros de toda la comunidad intelectual mundial. Y yo me he destacado, he trabajado en el tema euroasiático. Debo decirle con bastante orgullo que quien está a su frente, fue el primero en hablar en el 2013 y escribirlo en un artículo que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser convencional ni de armas, que iba a ser comercial. Y vaticiné en el 2014 la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y vaticiné al ascenso de Trump que esto exacerbaría el conflicto geoestratégico y geoeconómico. Precisamente Estados Unidos es que ha criticado esta alianza de República Dominicana con China. Corazón, ellos lo critican y han dicho que desestabiliza la región. Una locura. No, Estados Totalmente. Unidos, no, Estados Unidos debe entender primero que China se ha abierto al mundo y que el mundo se está abriendo a China. Que si tú observas que en el año 1970-80 habían este, Taiwán tenía relaciones con 170 países y ahora tiene relaciones con 18 tenía o 20 países. 20, ahora le quedan 19. Y usted observa que es que en cascada América Latina uh -huh. y el mundo ha establecido relación con Rusia y eso se debe, a, a, a, perdón, con China. Eso se debe a que China ha cambiado, claro. ha hecho una triangulación en el orden. En el ordenamiento económico, más que en el ordenamiento político. Correcto. Y China pasó de un socialismo dirigido por el Partido Comunista, que sigue siendo el único partido ahí, a un, cap, a, un socialismo, a un capitalismo solidario. China hoy es un país capitalista. Entonces China entendió el juego. Entonces nosotros estamos haciendo relaciones con un país capitalista. Con respecto a los beneficios para República Dominicana, son bastantes ¿Tenemos estrategias nosotros como país Para enfrentar ese gran mercado? No solamente es el gran mercado Tú tienes que enfocarlo eh, Yo recuerdo una vez Que yo estaba con Toledo Presidente Toledo de Perú Que iba para China Estábamos en una, una reunión En la fundación Frederick Evers Y él decía, bueno Si los chinos comen una sola uva de Perú Nosotros nos quedaremos sin una uva en la mata no se puede ver desde ese punto de vista. Las relaciones geoestratégicas, geofinancieras, vienen a constituir en el mundo moderno un punto fundamental para generar riqueza. República Dominicana tiene una importancia para China que no es comercial, básica y fundamentalmente. Es geoestratégica. Y República Dominicana se va a beneficiar de esa de ser un punto mite en América, porque podría convertir en una nación bodega, donde los buques de China lleguen hasta el hasta Manzanillo y ahí se haga una, se distribuyen las cargas para toda América. Es lo primero. Uh -huh. Segundo, desde, desde el punto nación de vista. bodega Sí, desde el punto de vista financiero, las autopistas financieras globales. Ahora mismo el capital fluye con una enorme rapidez. Y entonces China podrá usar a República Dominicana para inversiones estratégicas para América, eh, América. Y nosotros podemos beneficiarnos de asuntos financieros que tienen que ver con ese mercado de Shanghái. Eh, nosotros vamos a a un gran club, a un gran club financiero. Uh -huh. Entonces, ¿en qué República Dominicana se puede beneficiar el mismo el más? turismo también. Ahí te voy. ¿En qué República Dominicana se puede beneficiar más con China? Se puede beneficiar más con China en el aspecto del turismo. Ojo, no es un turismo igual que el que tenemos para los otros países occidentales. Los orientales son muy especiales en su turismo. Y se aproxima mucho el turismo europeo a los deseos asiáticos. Entonces, la República Dominicana tendrá que hacer grandes reajustes, eh, nuevas cadenas hoteleras. Sí. Y yo estoy sugiriendo, inclusive, un Macao en República Dominicana, es un decir, eh, con hacer República Dominicana un centro de casinos que en China no se permiten y que ellos lo tienen en Ultramar, en, en Macao, para el turismo chino, que es un turismo también de juegos, de casinos y, tiene, y tiene, tienen otras, otros intereses aparte de los occidentales. Entonces Yo creo que República Dominicana ha dado un gran paso desde, desde el punto de vista diplomático en la que habrá que trabajar ahora en los protocolos, que la parte de usted me decía, que estábamos preparados para el abordaje de esas relaciones, obviamente tan complejas. Eh, tenemos entonces que hacer un protocolo, trabajar los protocolos de los tratados bilaterales. Quien os habla ha trabajado en hacer relaciones diplomáticas nuevas con países. a me tocó manejar los protocolos con la República Checa, yo fui el primer embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado en la República Checa, con un alto honor para mí, porque el presidente era Javier Václav, quien, quien fue uno de los intelectuales prominentes y el líder, ícono este, de la revolución terciopelo de la República Checa, y haber estado con este señor y haber compartido, y haber hablado español con él, y haber hablado de toda América, y haber hablado nosotros de República Dominicana, y del mundo intelectual, eh, fue para mí una gran eh, experiencia, por eso le hice un artículo de una hoja completa a Baclav Haver cuando murió. Eh, también trabajé en los protocolos con la República de Polonia, que me tocó ser embajador, el primer embajador, que presentó cartas credenciales, y tuve el triste de ser el primer embajador dominicano acreditado en Rusia, pues yo fui embajador concurrente, me tocó abrir la embajada dominicana en Rusia. La embajada dominicana en Rusia, quien pide la autorización y que la hace en el gobierno de Hipólito Mejía un servidor. Entonces, eh, ahora, vamos a, ahora va a trabajar en los protocolos. ¿Cuántos idiomas maneja usted, doctor? Yo hablo alemán y hablo el castellano y... No te puedo decir que, se soy, se que tengo un inglés eh, fluido para hacer un discurso, pero sí tengo el, el, el inglés para, para, para defenderse. Para defenderse, claro, claro, claro. Tengo un inglés de servicio. Exacto. Pero yo hablo mi, mi alemán sin. Ese lo hablo sin dificultad. Excelente. Entonces, me correspondió. Ahora corresponden los protocolos. Uh -huh. Y ahora vienen también los protocolos con el sector empresarial. Ahora viene el intercambio entre, entre las relaciones comerciales, entre el, diferentes empresas. Entonces, es un proceso muy interesante en el que República Dominicana va a beneficiar. Vamos a recibir capitales frescos, ya hay 3 mil millones de dólares que vienen, que no fue como dijeron, que nosotros nos vendimos por 3 mil millones de dólares, sino que en las negociaciones, pues, está en parte de eso. Y ojalá nosotros, no poder nosotros renegociar, ojo, repito, para fines de la prensa, ojalá nosotros poder renegociar nuestra deuda externa, en un solo paquete de 30 mil o 25 mil millones de dólares eh, con la banca china a unas condiciones blandas a 50 años. Sería ideal para nosotros, nos quitaría una presión enorme de arriba. Debo decirle... Sí, sobre todo porque estamos en bonos soberanos, que me coge, mayoría. No, porque es que bonos soberanos, mi querido y, Fulvio... Ah, no, un poco mi, no, mi eh, querido Fulvio, el bonos soberanos es la nueva deuda externa del mundo, que aquí la descubrieron tarde... China, no, eh, Estados Unidos no tiene deuda externa. Estados Unidos no tiene deudas en bonos que ha emitido. O sea, los 20 mil billones de dólares que tiene Estados Unidos en, en deuda externa es bonos de la Reserva, de, de, de la reserva Federal. Entonces Estados Unidos no le debe a nadie. Obviamente que cuando emite nuevos bonos, eh, cuando se vencen los bonos hoy y ella tiene nuevos bonos, con qué soportar eso que vas a pagar. Y estos bonos que tres meses antes se hacen, se venden en segundos por la garantía que da Estados Unidos e inclusive ya la reserva de los países no es en oro. Hay pocos países que tienen reserva en oro. Creo que le queda a Perú unos 10 mil, 12 mil millones de dólares en, euro, en, en oro. Le queda a Venezuela unos 10 mil millones de dólares en Suiza en oro. Pero la reserva ya es el mismo prestigio del país Y lo que sé la, la garantía es la patria misma Doctor, ¿qué le depara el futuro a Taiwán Viendo esta realidad de que las relaciones que ha tenido con todos los países Ya va, los van dejando, se va quedando solo Entonces tendrá que fortalecerse sus relaciones Y cambiar la visión que tiene hacia China ¿Qué le depara el futuro? En primer lugar, debo decir la pregunta que hizo Fulvio en el inicio, uh -huh. que sobre Taiwán, que lo han criticado algunas personas. Sí, eh, realmente, Fulvio, para República Dominicana fue una decisión dolorosa. Fue un parto doloroso. Nosotros tenemos una relación exquisita con Taiwán. ¿Quién te habla? Trajo, 77. Traje, ¿no? en dos, traje en dos ocasiones a dos embajadores de Taiwán a San Francisco Macorís. Cuando yo era presidente de la Asociación Interamericana de Hombres de Empresas, traje aquí a dos a embajadores de Taiwán eh, y tengo una relación muy buena con, con Taiwán, su gobierno este ha sido doloroso para la República Dominicana entiendo que para el presidente Medina ha sido doloroso haber roto relaciones con Taiwán pero el, el asunto es que para tener relaciones con China no se permite el, el reconocimiento de otra China se debe reconocer una sola China, uh -huh. y esa sola China es la China continental, es el imperio naciente, eh, este, el dueño del mundo. Entonces, nosotros nos afecta la ruptura con Taiwán por los acuerdos bilaterales que tenemos, por los programas de cooperación mutuo Correcto. que se interrumpieron insufactamente y que China va a asumir esos compromisos. Pero desde el punto de vista personal te digo que ha sido doloroso, Obviamente, desde el punto de vista político, ha sido correcto. Desde el punto de vista país, ha sido político, es eh, correcto. correcto. Y desde el punto de vista de diplomacia internacional, eh, digo que es una asignatura que teníamos pendiente y una decisión que se tomó muy tarde. Yo recomendé en el 2012 al presidente Mejía, a través de Carlos Guzmán, que una de las primeras acciones del gobierno de Hipólito, al llegar al poder, debió ser, debía ser establecer relaciones con China. E inclusive, China ha sido uno de los destinos que a mí más me ha fascinado de toda la vida en el mundo diplomático. Y sobre todo, yo que cultivo tanto eh, el tema euroasiático y soy analista, te puede ver en la voz de Rusia, te pone William Salvador, en Catejón, y va a encontrar todos mis análisis euroasiáticos, eh, de muchas, de mucho de muchas complejidades de esa región en la que hemos estado en el debate y sobre todo he participado activamente en el debate entre Estados Unidos y Rusia. Doctor, eh, perdón, perdón, perdón quiero para pa dejar un el aire esto. Por ejemplo, yo hice un artículo llamado Obama y Putin convocado, convocados por la madurez de los tiempos, cuando el problema de las sanciones. hice otro sobre Snowden, el espía indiscreto y... Qué sé yo, Escribí, he escrito mucho sobre Rusia y he tratado de aproximar a Rusia mucho. En Doctor, los no me respondió, no me respondió. ¿Cuál? ¿Qué le depara el futuro a Taiwán con todas las pérdidas entonces de estas relaciones? ¿Qué camino tendrá que seguir? Bueno, yo no te puedo hablar en términos de futuro, porque ya eso va, va a depender mucho. Pero los 19 que le quedan Pero, también lo van a ir dejando, ¿usted no, cree? No, yo le no voy, no voy, no voy a decir ahora. Yo le voy a llegar al punto que usted quiera, pasa que esa pregunta nadie le ha dado otro matiz que no sea el de relación Taiwán-China. Uh -huh. No, Taiwán-Estados Unidos. Uh -huh. Es muy posible que se llegue a establecer una relación diplomática en ultramar, que Taiwán tenga una relación de, en ultramar con Estados Unidos como la tiene Puerto Rico. Entonces, si Taiwán pasa a ser un estado libre asociado uh -huh. a Estados Unidos, para, para no eh, doblegarse a, a China, o oh, China tiene la inteligencia de reconocer a Taiwán, no como una provincia rebelde, sino como una provincia de ultramar, de ultramar. Uh -huh. Serían las la, la, la dos soluciones que podría tener. Los dos escenarios. Los, los, dos, que escenarios, se ver. los dos escenarios doctor, antes, que tiene Taiwán. Antes de irnos, así. inteligente respuesta. Antes de irnos, así doctor, es. yo quiero saber inmediato los beneficios de esta relación aquí en el país. Pero sí, él destacó mucho. A corto, a corto plazo. A corto plazo, ah, muchísimo. Bueno. El primero es: el primero, el país se posiciona en el mundo financiero. Ya Goldman Sachs y todas las, todas, eh, todas las agencias de calificación ponen este, a República en un nivel de menos riesgo. Segundo, Estados, República Dominicana tiene ahora mismo eh, muchas eh, oportunidades de abrir nuevos nichos comerciales para sus productos en Taiwán, China, sobre todo los que no son perecederos o de corto plazo. Tercero, República Dominicana tiene la gran oportunidad de resolver el problema con, con, con Haití, desde el punto de vista de la, del faldo pesado de su inmigración. ¿De qué forma lo resolvería? No se va a resolver. Yo acabo de decirle al muchacho que trabaja en mi casa, Ajá. ahí de guardián, que en el año 1921, 2021, tú pedirás a un haitiano para trabajar y no lo va a encontrar. Ya. El plan que hay es el siguiente. Se va a hacer un, una política de frontera en la que se va a desarrollar la frontera de modo integral haitiana y dominicana, creando zonas francas mixtas, que hospitales, allá. Uh -huh. no, y los dominicanos van a ir para allá también, y hospitales, y crear una zona de libre comercio. Excelente, muchísimas gracias doctor, se nos acaba el tiempo en la entrevista, gracias al doctor William por haber estado con nosotros, William de Jesús, diplomático, politólogo. Gracias por eh, enseñarnos tantas cosas y conocerle a usted. Un placer, de verdad, haber estado en este el Café Caliente en de mañana. Nos toca una breve pausa. Retornamos con más.